Hola amigos del canal Aquí estamos, cerca de Halloween Como veis, me han disfrazado Y tengo aquí a mi amigo Huesito A ver por qué lo eh, que se cae, que se va Está aquí Bueno, esto trata de presentarle eh, Un teaser O un adelanto De uno de los juegos Que va a salir Próximamente Vamos a ver qué juego es estamos jugando yo con el gorrito y el niño con un avión y va por pues ahí flipando estamos en illinois en el año 78 si no recuerdo mal y bueno aquí. otra ahí son unos gritos y unos disparos pero no puedo ver nada se ve una luz encendida pero no veo nada ostras que hace zoom solo huesito que es mayer que es malo míralo está ahí en la ventana pero ha apagado la luz cabrón se ha ido vamos chicos vete para la cama te lo aconsejo ya no corre de eso lo cuentas tus padres yo qué sé o algo a ver qué, qué pasa ¡Adiós! Se fue la luz en la casa ¡Uff! Dios, qué nube qué aspecto tan tétrico el niño jugando de noche con el avión antes mira cómo se alumbra la cabeza ¡Qué pasada! Y esto es un juego que no ha salido todavía que va a salir ¡Hostia, lana! ¡Qué guapa! ¿Vamos para la casa? ¡Ah! ¡Oh! ¿Que se han cargado o no han colgado ahí a alguien? ¿Será nuestro padre o no? ¿Qué será? El niño saqueado de petrificado. Como me estoy quedando yo, miran detrás. La mano que se ve. ¡Ay, ay, ay, ay! mía, Michael Myers pero con cara ¿no? No, pero parece que respira ¿eh? bah, deseando que salga el juego esto es una previa una previa, pero merece la pena por las fechas que estamos, esperamos que salga antes de Halloween A ver, Halloween segunda parte os recuerdo que la primera parte está en el canal, así que lo podéis ver, así que chao y hasta la próxima